Bueno, disfrutando esta temporada, quiero que me cuentes vos cómo estás con toda esta polémica que surgió. Estamos a 20 de enero y no puedo creer todo lo que está sucediendo con el personaje, no personaje. Quiero que me cuentes cómo estás vos. No, nadie puede creer. Eh, primero, yo tampoco lo puedo creer y primero, como ustedes dijeron, y lo que yo vengo sosteniendo hace un tiempo, que para mí, hasta ahora, por lo menos, no sé, hasta... Hasta esta hora, para mí que es, es todo un juego mediático que, que lo arrancó Moria, eh, que ella obviamente maneja esto como nadie, este juego de entrar y salir, de que todo se resbale, de decir cosas fuertes. Eh, yo por ahí no lo manejo así, o no. Me, si bien me prendo, pero también en algún punto duele o... Ah, no sé si afecta que te vas a tirar en una cama a deprimir, obviamente que no pero que sí me afecta porque soy una persona hiper recta, súper profesional mira no me tenemos... gusta la verdad tener conflictos con nadie. Sí, la, la verdad que nosotros también, eh, esto empezó los primeros días de enero, mira estamos en 20 y está pero más fuerte que nunca quisiera compartir con vos la cronología de lo que sucedió desde el principio ahora, mira Yo pagué un canon muy importante para que se controle un poco todo el uso de mi nombre y lo que hacen en los shows y todo y todo. Quiero un billetito. Papito. Se va a llenar de oro. Con todo esto. Nadie me na pide un mango por hacer mailing, chicos, Por favor. ¿Te gusta cómo te imita? No tiene mucho, mi voz. A la gente sí le gusta. A la gente le gusta. Nunca le gustó que como la, la imitaba a Fátima. Yo le dije, seguí haciéndola. Es un homenaje hermoso. O sea, no enojar Moria. Pero igual está bien. Que pague un poco, Fátima. tiene un montón de plata. A mí no me gusta. Está el comunicado oficial de que la, la marca Moria ya está registrada, ya no. está publicada en el boletín oficial, quedando sí. a disposición, a criterio, el reclamo del cobro del derecho exclusivo de uso. Quiere decir que le tienen que pedir permiso antes a Moria y ella decide quién puede y quién no. Moria esto lo habló hace un tiempo también. No, mamita, yo voy a tener que empezar a cobrar, dice. Así que si yo le hago, también voy a, me voy a tener que garpar. Hay que ver qué dice la justicia, pero generalmente uno puede hacer una parodia y quizá con otro nombre. Es una, una bruja, Moria, ¿eh? Pensarme lo que me está haciendo. Es... ¿Yo qué dije? ¿Estás por estrenar algo? ¡Oh! Estrenaron brujas hoy. Que no te pregunte por Fátima. Por cualquier cosa que Bolude, ¿eh? Para mí sigue siendo un juego que por ahí se pasó un poquito de rosca. Aquellas personas que utilicen el nombre, la marca o seudónimo serán demandados para responder ante la justicia por el uso indebido y desautorizado que bien leído. ¿eh? Se puede, sí se puede, sí se puede. No hay ninguna notificación en mi nombre. No hace falta nada oficial. Porque bueno. ya la, la marca de Moria ya está registrada y podría hacer el reclamo tranquilamente. No ponemos la foto de ella ni el nombre, así que no sería un uso de la marca en este caso. No dice que no lo hagas, dice que pague. Hablaste con Maxi Cardassi que yo dijo que estaba todo bien. Sí, totalmente, totalmente. Y estoy seguro que es así, pero no tiene ningún aval por escrito tampoco. Claro, las palabras no, no, se las lleva el viento. No, vale. Quiero un billetito, patito Quiero un billetito, papito. ¡Tremendo, por favor! ¡Dios mío! ¿Seguís pensando que es un juego mediático, Fátima? Eh, en algún punto sí, pero también me parece que está yendo un poco de las manos y además también me parece que está como muy personalizado a Fátima, a mí, mm. cuando en realidad hay mucha gente que la imita o la interpreta o hace parodias o utilizan frases mm. eh, y creo que está como muy dirigido hacia mí, me, por ta, me parece, por lo menos en este compacto. ¿Y qué pensamos? ¿no? Y qué sé yo. Y no sé, obviamente que Moria hace muchos años que sabe que la hago y nunca tuvo ningún problema, por lo menos nunca me lo expresó. Eh, y bueno, desde hace un tiempo empezó este tema que donde se habla todos los días, donde no se para esta bola que. que... ¿Desde cuándo por, sentiste por de pronto, que empezó? Por supuesto que. Perdón, Fátima. ¿Desde cuándo sentiste? De, ¿Desde hace un tiempo dijiste? ¿desde ¿Cuándo sentiste ese clic que cambió? Y desde diciembre del año pasado, cuando estaba en, en Socios y, sí, y me estaban haciendo una entrevista lo, más tranquila, del, lo ah. más tranquila del mundo y sobre el final de la entrevista, mm. eh, me dice Lucich, acá me está mandando mensajes. Moria, yo pensé que era un chiste, mm. por eso le seguí como a manera de chiste. Obviamente que no pensé que era un chiste algún... de, de la pero, nada pero, pero, vino pero. esto. ¿Y qué, qué te dijo ella? ¿Qué pasó ahí? Y ella ahí le dejó un WhatsApp a Lucich que, que, que nada, que que quería, si usaba su nombre, que le pague. Pero yo pensé que era parte de un chiste de, Pero Fátima, de vos la mandaste o sea, a trabajar. Parte de un chiste del momento. Pero yo estaba ahí y vos en pero chiste era... o no? Sí, está claro. bien, pero vos no podés eh, después, si la otra persona se ofende, tiene derecho a ofenderse. Porque justo a Moria la mandás a laburar, que labura hace 50 años... Fue raro el chiste. También estaría bueno ah, que por ahí vos puedas hacer no, una autocrítica. Bueno. Pero qué autocrítica si lo único que hago es hacer un personaje hiper hipercuidado, profesional, eh, minucioso en lo que digo, en el luqueado. Vos sabés, Karina, dale, no, no me pinches que vos sabés perfectamente vos no, estabas no te ahí pincho, en ese No, no te pincho, siempre te he defendido... Sé que sos una excelente profesional, lo que no puedo creer de verdad es que todavía dudes de que es un juego o no, cuando está claro que no es un juego y tampoco entiendo por qué la seguís haciendo, si eso te puede traer un problema. ¿No, ¿No sería más fácil decir no la hago más y listo? Si no, dependes de ella. No, por supuesto, no dependo de nadie y la obra, como bien decía Layus antes, dura una hora cuarenta y cinco, de la cual el sketch de las divas es un ratito de... y el personaje eh, serían ocho minutos, eh, pero me parece que, nada, si empieza todo el mundo a decir, ay no quiero que me hagas, ay, no que...", que entonces es cualquier cosa esto, y me parece sumamente discriminatorio... Y me parece personalizado a, a, sobre Fátima Fátima, con no usemos la palabra no me discriminar para, nada, para cualquier justo. cosa porque me parece que la palabra discriminación o, o, o cuando alguien discrimina a alguien, es algo muy serio y muy, muy a ver, que hay que poner la lupa sí, cuando es real, y acá no sufrí. hay discriminación, yo, acá hay un exacto. interés de memoria de que y no la hagas más, eso no es discriminar sufrí. recordanos como sí, lo sufriste Fátima la, que... recordá cómo sufriste la discriminación para, entre paréntesis Ahora te voy a decir cómo sufrir la discriminación, pero entre paréntesis, Pampito, el día que me tire un centro, yo te digo que ese opa, día, no sé, me tiro a tomar sol ahí 10 horas... De... Pero pará, Fátima, no, pero no, te yo no, no tiro ni centros ni no centros. Hace digo, días, tengo, dándome, una, tengo una opinión en este yo tengo tema, la mejor formada... Con vos, yo te juro, también tengo la mejor con yo vos, te juro, y te yo te adoro, a ver para mí siempre, so, Me parece súper... So pero no tiene nada que ver, digo, yo tengo una opinión distinta en un tema. Digo, en este tema, que hay una guerra entre vos y Moria... Yo opino diferente a vos, pero después no es nada personal ni nada. Digo, son diferentes opiniones. No hay ninguna guerra para... No hay ninguna guerra porque para que haya guerra tiene que haber bronca de los dos lados. Y de mi parte no hay ninguna bronca. Es más, también, si no, no podría ser... Yo no podría, yo no podría interpretar a alguien que no me banco o que tengo un encono o mala onda mm. porque no hablaría bien de mí, porque no lo podría interpretar con el amor con que interpreto todos mis personajes. Así que eso por un lado. Mm. Y por el otro, cuando hablamos de discriminación... Sí, yo lo sufrí hace muchos años y lo seguí padeciendo en diferentes puntos de mi carrera y sobre diferentes cuestiones uh -huh. he sufrido, y ustedes lo saben, sí. he sufrido discriminación ya sea por la vestimenta, eh, por, por la cuestión económica, eh, por no tener padrino, por esto, por aquello, y siempre me la he bancado, nunca me victimicé, Fátima. he seguido adelante, uh -huh. me, he parado sobre, me he parado sobre el dolor, me he sacudido, me he me paro y sigo adelante. no, yo no te digo igual que no sufriste toda tu vida. Y me hizo ¿eh? más fuerte. Yo lo que te digo es que en este caso puntual siento que no es una discriminación. Moria no te está discriminando. Moria tiene una marca y quiere cobrar por esa marca. Digamos, es, es más sencillo el tema. No es, una, no es discriminación. Eso es lo único que te digo. ¿Pero por qué solo con Fátima, entonces? No eso. es solo ver, con Fátima. Fátima, no, claro, Fátima con, perdón. Es, eh, con varios, perdón, aguardame, Nancy. Eh, no, fue Fátima, son a, a mí me pasa algo que, que tiene que ver con que... Yo no lo, no lo siento personal porque ella, según lo que trascendió y lo que estuvimos averiguando, en, el la, la marca nace, lo, lo patenta, creo que Jorge Colombo, que es su hermano, en, el mes de, en, en mayo empezaron los trámites. Empezó en mayo sí. y salió como a fin de año. Entonces quizás por eso te mandaron el mensaje... A, fi, eh, a fin de año para decir que ahora eh, claro. No, que ya sí, además una perdón, yo no que concuerdo ya da... con ustedes, perdónenme, no, no concuerdo. Para mí que... es personal, discúlpenme, ¿Sí? yo no, coincido no con me cabe, Fátima. No me cabe duda, porque que es personal eh, esto. La, solamente a ella le estamos apuntando, no estamos porque, a... porque Es la única sí. que persona... No, tiene imitadores, perdón, no. Perdón, imitadores. Perdón. chicos, tienen imitadores. no Sería más fácil, Marce. Porque si no llegaría, a ver, el comunicado se lo hubieran mandado a Fátima, a la Moro, a la Moro que la interpreta...